Ponte Lopez, dale, ponte, ponte Lopez, dale, ponte, ponte Lopez, dale. Y al vibrato, vamos a darle. Ponte Lopez, dale, ponte, ponte Lopez, dale, ponte, ponte Lopez, dale. Con mi gato no sale. Ponte Lopez, dale, ponte, ponte los dale, ponte, ponte los dale. Y al De vibrato, vamos a darle. Ponte <fearful in computer> ¡Ay, qué lógico! ¡No que tú no bailas, par de ti, a de paso ahí trip ti, trip, ti! ¡Para, para, pedale darle punta ponte, lo pa' ponte, ponte, punta lo vamos a darle ponte, punta los pedales, ponte, punta los pedales, pa' darle punta punta bien trip tripion, trip yon trip yon trip tripion, trip tripion, para para para bien trip yon trip yon trip yon trip yon trip yon para bien trip yon trip yon trip yon trip yon trip yon trip yon trip trip yon trip trip trip pon pon pon pon pon pon dale, dale,